Resultó herido a palos Joan Miguel Rodríguez, cuando desconocidos lo despojaron de una motocicleta. Era un hecho ocurrido en este municipio de San Francisco de Macorís. Los detalles fueron ofrecidos por Leónidas Enríquez, pariente de la víctima. Bueno, yo lo que tengo entendido es que, que él le salieron siete tigres y, y le dijeron que él le hubiera hablado mal y, y él no le hubiera hablado mal nunca porque él no abrió la boca, me dijo ella a mí. Y que eran tigres por quitarle el motor, a lo cual el motor, sí, ellos se llevaron el motor y el que se robó el motor este, se mató en ese mismo día. Chocó. Y, sí. No sé, sé sí, que me dijeron que se mató en él y apareció la policía, se lo llevó y allá lo consiguieron. Como ella era el dueño, y fue a procurar. Se, se llama Joan Miguel Rodríguez. ¿Dónde vivimos? La ensancha hermana miraba en la calle primera, número 16. ¿Cómo, ¿Cómo el estado era en este momento? Bueno, ha estado inquieto. Rodríguez se encuentra recibiendo atenciones médicas en el Hospital Regional Universitario San Vicente de Paul de esta ciudad. Para NTN, su noticiero regional, Jesús Daniel Villalona.